Es una enfermedad muy conocida, sin embargo pocos la conocen en detalle, está causada por un virus y hoy en día sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, habiéndose cobrado ya más de 35 millones de vidas. Hoy vengo a hablaros del SIDA. Para empezar, no es lo mismo VIH que SIDA, como vamos a ir por pasos, vamos a comenzar por el principio, por donde empieza todo, el VIH. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es el virus que causa el sida y que infecta especialmente a un tipo de células de nuestro sistema inmune, los linfocitos TCD4. No rayáis por el nombre porque ahora os lo explico. El VIH es un retrovirus, que son un tipo de virus que tienen una característica muy especial, son capaces de insertar su material genético en el nuestro. Un troll en toda regla. El virus tiene una serie de proteínas en su envoltura y que reconocerán o se acoplarán de forma específica a unas proteínas de membrana o receptores de un tipo de células en concreto. En el caso del VIH, sus proteínas de membrana reconocen un receptor que se llama CD4 y que se encuentra en la membrana de los linfocitos T. Ya veis por dónde va la cosa, ¿no? Así pues, cuando nos infectamos y el virus, el VIH, va viajando por sangre... Cuando se encuentre con un linfocito T, sus proteínas de membrana se van a acoplar y sus membranas se fusionarán. De este modo, todo el material que estaba dentro del virus va a pasar al interior de la célula, del linfocito T, como si soltara un paquetito para adentro. Este material dentro del paquete del virus... Son básicamente dos cosas, el material genético del virus y una serie de proteínas que ahora veremos para qué sirven. No, en serio, es que vais a flipar porque el virus se lo tiene todo pensado. O sea, el virus tiene la vida mejor planeada que yo. Así ah, pues, recordáis que lo que quería el virus era insertar su material genético en el nuestro. Pues para empezar se encuentra con un pequeño problemilla. Nuestro material genético está en forma de ADN o ácido desoxirribonucleico, mientras que material genético del virus viene en forma de ARN o ácido ribonucleico. Así pues, si el virus quiere insertarnos su material genético, va a tener que jugar con las mismas reglas que nosotros, va a tener que utilizar nuestro mismo código, el ADN. Y aquí es donde entra en juego la primera proteína del virus, la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa de ahí lo de retrovirus, que va a pasar ese ARN a ADN. Bien, ahora que ya tenemos el ADN del virus listo, este va a entrar al interior del núcleo de nuestras células, que es donde almacenamos nuestro ADN. Y aquí entra en juego la segunda proteína del virus, la integrasa, que va a coger esa cadena de ADN vírico y lo va a insertar en nuestra cadena de ADN. Es muy cabrón. Y esto es una putada, porque cuando nuestra célula vaya a leer o a transcribir ese ADN para sintetizar proteínas que hagan las funciones de la célula, no va a distinguir entre ADN vírico y nuestro propio ADN, por tanto, va a transcribir todo lo que se encuentre. Y cagada, porque lo que está haciendo es, sin darse cuenta es sintetizar nuevo material genético del virus y nuevas proteínas del virus que van a servir para generar nuevos virus. Estas nuevas partículas víricas o viriones, una vez ensambladas correctamente dentro de la célula, van a ser expulsadas al exterior, listas para infectar a muchas otras células. Resumiendo, lo que hace el virus es aprovechar esa propia maquinaria de la célula para que le hagan su trabajo de generar nuevos hijitos virus. Es como si yo tuviera una pila enorme de apuntes que pasar y vine alguien a escondidas y me mete sus tres páginas de apuntes entre los míos. Entonces, claro, yo voy a pasar todos los apuntes porque yo que voy a salir... Desde el momento en que una persona se infecta, y en caso de que no se trate, el virus se irá replicando a lo largo de los años, infectando y destruyendo poco a poco nuestras células del sistema inmune, nuestro sistema de defensa, hasta que llega un punto aproximadamente a los 10 años en que las células del sistema inmune que quedan son tan pocas que diagnosticamos un síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Y aquí viene la cuestión del asunto, debido a este estado de inmunosupresión o de tener el sistema inmune tan jodido, van a aparecer lo que llamamos infecciones oportunistas, que son infecciones que pueden afectarnos a cualquiera de nosotros, pero que son mucho más frecuentes y más dañinas en estos pacientes, ya que no van a poder combatirlas porque su sistema inmune está caído. De hecho, la aparición de estas infecciones se utiliza para el diagnóstico del SIDA. Así, dependiendo de los niveles de linfocitos TCD4 que queden en el organismo, van a aparecer unas infecciones u otras. Un ejemplo muy común de estas infecciones es la tuberculosis, que está causada por una mycobacteria, la Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis aparece de forma relativamente temprana en la enfermedad y causa una de cada tres muertes de sida a nivel mundial. Pero no solo hablamos de infecciones oportunistas sino también de cánceres oportunistas como el sarcoma de Kaposi el cáncer más frecuente en pacientes infectados con VIH. Es un cáncer que afecta piel, ganglios linfáticos o pulmón, entre otros, y que además es muy visual porque causa una serie de lesiones violáceas en la piel del paciente, lo cual históricamente fue una forma de estigmatización para los pacientes del SIDA ya que eran visualmente muy reconocibles. Hemos hablado de cómo actúa el VIH, pero ¿cómo se transmite el virus? Primero, un point aclarar, el VIH no se transmite por saliva o por aire como podría hacerlo un virus del resfriado. Hay tres vías de contagio principales, siendo la más frecuente la vía sexual, es decir, a través de relaciones sexuales sin protección. Después tenemos el contagio por vía sanguínea, es decir, a través del intercambio de agujas o jeringuillas que han estado en contacto con sangre contaminada con VIH. Y por último tenemos la vía perinatal, la de madre a hijo, ya sea a través del parto o de la leche materna. Y ahora que ya sabemos cómo funciona y cómo se transmite, ¿existen tratamientos para el SIDA? Actualmente el SIDA no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento, es decir, aunque no podemos eliminar al 100% el virus del cuerpo del paciente, sí podemos mantenerlo a raya y evitar que se replique. Y esto lo hacemos gracias a unos fármacos llamados antirretrovirales, que el paciente deberá tomar toda su vida. Los antirretrovirales funcionan bloqueando algún punto del ciclo de replicación del virus. Por eso hay varios tipos. Están por ejemplo los inhibidores de la transcriptasa inversa, que recordad que es la proteína que pasaba el ARN vírico a ADN. También tenemos inhibidores de la entrada y la fusión del virus a la célula o inhibidores de la integrasa, que recordad que es la proteína que cogía el ADN vírico y lo insertaba en el nuestro. A día de hoy se utiliza el tratamiento combinado TARGA, tratamiento antirretroviral de gran actividad, que es una combinación de tres de estos medicamentos para lograr así un mayor efecto. A pesar de que a día de hoy sea una enfermedad de por vida ya que no podemos eliminar el virus del cuerpo del paciente, estos tratamientos han permitido alargar la vida y mejorar la salud de estos y reducir también la transmisión a otras personas. El SIDA es una enfermedad compleja y, sin duda, uno de los retos de la biomedicina actual al no tener todavía una cura. Por ello, mientras la ciencia sigue investigando para encontrar una solución a esto, lo que sí está en nuestras manos es la prevención, siendo el preservativo el método de protección más eficaz que existe contra el VIH. Además de la información, recuerda que existen portales de información y apoyo a tu disposición que resolverán todas tus dudas y te ayudarán a contactar con un centro de salud en caso de que lo necesites. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más y hasta el próximo vídeo. Tío, ahora lo tan bien que no me quedan tomas falsas que poner. ¿Y ahora qué hago? Les digo un plan, gracias por estar ahí, por vuestros comentarios de apoyo, por vuestros mensajes y que me parecéis un puto amor de persona.